Yo te vi y algo sentí, me enamoré a primera vista. Tú me das pistas para decirme que sientes lo mismo. Cierra Music y ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subirla al Face a primera vista me enamoraste. En clase de soñar que me besas tú tú dices los sueños se hacen realidad pero no veo. ¿Qué pasa? No puedo ver con claridad Ponte a bailar que te quiero ver Y tomar una foto para subir al Facebook ¿Y qué claridad si te cuento mi sueño? Donde te enamoré a primera vista Y le doy un beso para sacarte una sonrisa A primera vista me enamoraste desde de soñar Que me besaste Cuando me dijiste, cuando me hice. No me gusta, como intensamente se me la tristeza Sería un sueño hecho vida, pero tú no sientes lo mismo que yo Pero vamos a intentarlo otra vez Y ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subir el porque tú me, da, me enamoraste a primera vista, no sé cómo, pero lo lograste. Dame una oportunidad, sé que la pasarás bien, baby. Y ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subir al seis. Porque tú me enamoraste a primera vista, no sé cómo, pero lo lograste. Dame una oportunidad, sé que la pasarás bien baby Y pues voy a bailar, te quiero ver y tomar una foto para subir al Face. Entonces a primera vista te quise enamorar, no sé qué pasó, pero no lo Porque yo te quería ver bailar y tomarte una foto para subir al Face. En el 14 me enamoré Sé que tenemos un medio diferente pero eso que importa la edad no importa Solo importa lo que sientes en mi corazón Así que pon ya aquí, te quiero ver y tomar una foto para que me la Yo te vi y el que me enamoré a primera vista primera no me pista de que sientes lo mismo Tú dices que los sueños se realidad pero no veo qué que pasa no puedo con claridad, no puedo pensar con claridad Y con intensamente me pongo la tristeza, no me a la tristeza porque no te veo, porque no sientes lo mismo que yo Entonces no sé qué hacer para convencerte, para enamorarte a primera vista Ya no lo logré, así que no sé qué hacer Espero que te enamores de mí Una aventura que empiece, eso es sí, era mío Music Primera Vista Remix baby Y ponte a bailar que te quiero ver y tomar una foto para subir la serie ¿sí?